Ya no quiero más problemas contigo Y dime lo que quieras que ya no me siento vivo Ya no quiero problemas contigo Y dime lo que quieras que ya no me siento vivo Ya no me siento vivo, si tú no con nadie sigo Espero yo pedir perdón, pero si no lo consigo Espero que te quiera más de lo que te he querido yo Que no seas su juguete que te dé su comprensión Que jamás hablen de mí y que me olvides amor Porque para que me alcance eso sí si lo quiero cabrón, aunque para ti, jamás entendí Que era el amor y que yo fui Y si no seguí, fue por ti Porque yo te amaba pero tú no a mí Solo jugaste con, con mis, mis sentimientos mira la cara y mi cimiento Ahora mi vida es solo un concierto Al que no hay entrada y está desierto Ya no quiero más problema contigo Y dime lo que quiera que ya no me siento vivo Ya no quiero más problema contigo y dime lo que quieras que ya no me siento vivo ya no quiero más problemas contigo Y dime lo que quieras que ya no me siento vivo Y ya no quiero más problemas contigo Y dime lo que quieras que ya no me siento vivo Y ahora quiero que me digas porque qué la cagaste feo Créeme yo sí te quería pero preferiste un perro Que no sabes qué pasó y que necesitabas un tiempo Pinche tiempo bonda cortito que te tomaste por cierto Y no me vengas con mamadas de que estabas confundida Bien sabías lo que pasaba bien lo que hacías a mala fe me mentías Mientras otros te comías Y ahora estás bien picha y eso era lo que querías y las cosas son así ¿Para que mentir? Hoy me toca festejar Y a ti te toca sufrir Ya no quiero más problemas Contigo Y dime lo que quiera Que ya no me siento vivo Ya no quiero más problemas Contigo Y dime